Comenzamos la agenda de abril con el taller Captura la Historia, un taller que se desarrollará los sábados de abril del 1 8, 15 y 22 en el Salón Otavalo de 8 a 12 horas. Sábado 8 de abril, lectura en espacio público de libros ilustrados, picnic de palabras, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, lugar, Parque Central de Andrade Marín. El jueves 20 de abril, de 10 a 11, tendremos en el programa Somos Cultura una emisión dedicada a la literatura ecuatoriana, por Radio La Fábrica FM 92.3. Viernes 21 de abril, conversatorio. Contenido y mensaje del literato ecuatoriano José Peralta. Hora, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Lugar, fábrica Imbabura, Salón Otavalo. El viernes 28 de abril tendremos un merecido homenaje al escritor imbabureño Juan Ruales. Además, en el marco del homenaje, contaremos con la primera muestra del Laboratorio Experimental de Danza Fábrica Inbabura, de 7 a 9 de la noche, en el Teatro Liga. Ven, visita el Museo Fábrica Textil Inbabura, abierto de miércoles a domingo durante todo el año, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos.